Yeah, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, nos encontramos en plena ola de calor y queríamos dedicar esta rueda de prensa a una proposición que queremos hacerle al Gobierno sobre la importancia de ir implementando medidas en torno a la creación de, de refugios climáticos. Es fundamental adaptarse a estos episodios extremos de temperatura y para ello hemos propuesto que se generen en todos, los, en todos los barrios, cuando menos un, un centro, un espacio por cada, por cada distrito, hasta 29 espacios, que posibiliten que las personas más vulnerables, pensando sobre todo en colectivos como la infancia, las personas mayores o las personas con enfermedades crónicas, puedan contar con espacios refugio, donde las temperaturas no excedan de los, de los 26 grados, y donde la propia ciudadanía, de alguna forma, intervenga en su diseño y en su ubicación, aprovechando ahora la posibilidad también de financiación europea. Todo lo que sean medidas para limitar la exposición a temperaturas máximas, funciona para reducir la, la mortalidad por olas de calor, algo que se está eh, hoy en día está creciendo, y que estas olas de calor, además, siguieran cada, cada cuatro años, cada vez son más frecuentes y más persistentes. Zaragoza debería estar ya eh, planteándose este gran reto, como lo han hecho otras ciudades, ¿no? como París, como Sevilla, como Vitoria, como Málaga. Y, y es hora también de ir pensando en medidas en el ámbito urbanístico. En el ámbito urbanístico hay que ir pensando en cómo cambiamos el asfalto por vegetación, ¿no? porque el asfalto retiene el calor y por la noche lo suelta ver qué tipo de espacios podrían ser eh, apropiados para, para ello. ¿no? Estamos pensando, por un lado, tanto en medidas azules, que podrían contemplar pues, zonas de agua, incrementar las, las fuentes allí donde no las haya, como zonas verdes, donde pueda haber zonas de sombra, con pérgolas, o la instalación de árboles, o la instalación de toldos o la plantación de, de árboles. O también las medidas grises, que tienen que ver con, con la eficiencia energética, con el aislamiento de, de viviendas y de espacios podemos pensar en equipamientos públicos podemos pensar en bibliotecas, en polidepartidos, en museos en espacios, en centros cívicos espacios que podrían servir como, como refugios climáticos los propios patios escolares ¿no? si vamos eh, buscando cómo incrementar la vegetación y sacando el cemento de, de estos patios pues también podemos posibilitar que a la larga dado que están también en todos los barrios, pueden ser unos espacios de acogida de, de estas personas vulnerables que van a ser las, las más beneficiadas. El que Zaragoza se plantee ya eh, adoptar medidas para prepararnos ante esta situación de, de emergencia climática por las olas de calor, eh, es una buena oportunidad también para que la ciudadanía intervenga de una forma activa en el diseño, en este proceso de transformación urbana, mediante fórmulas de participación activa ¿no? y, sobre todo, aprovechar también esa posibilidad de que tenemos de, de financiación europea, algo que, por ejemplo, Barcelona ha sabido aprovechar con cuatro millones de euros que les, que les han venido los fondos FEDER, aportando ellos un solo millón de euros. ¿no? La propia ley de transición energética ¿no? también exige ¿no? que, que, ante el cambio climático, Debe haber intervenciones ¿no? en el medio urbano, en la edificación y en las, en las infraestructuras. Es decir, que tenemos ya todas unas eh, posibilidades y unos medios eh, a disposición para, para tomar medidas que, sobre todo, contribuyan a reducir la, la mortalidad por, por calor en nuestra, en nuestra tierra. ¿no? Así que, pensando en la salud de esos colectivos vulnerables, pensamos que hay que ser propositivos y lanzamos este reto al Gobierno para que lo asuma, porque nos parece que es, es necesario ya que Zaragoza, con estas temperaturas extremas, se posicione de una forma activa. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa? Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y hasta pronto.